Desde una perspectiva técnica, el chat es definido como un servicio básico de comunicación a través de las redes. Esto permite a varias personas situadas en diferentes locaciones participar en una conversación intercambiando mensajes a través de un computador conectado sincrónicamente. La manera de plantear esta actividad es la siguiente. Podemos encontrar activar edición desde la parte superior derecha o también desde el menú de administración. Pulsamos en activar edición. Nos dirigimos a la parte inferior del curso donde tenemos añadir una actividad o un recurso se nos despliega una nueva ventana. Lo único que tenemos que hacer es activar la opción chat. Por consiguiente, agregar. Ingresamos el nombre del chat. activamos el Wisiwig y nos da la opción de escribir una des... nos da la opción de ingresar una descripción del chat aquí podemos agregar las reglas de las cuales vamos a tener en nuestra sala de chat Le damos un estilo al texto. Por último pulsamos en guardar cambios y regresar al curso. Al final se nos publicará la opción discusión sobre docencia virtual que es la sala de chat que hemos creado. El glosario es una herramienta colaborativa que nos permite crear un documento con palabras significativas que generan aprendizaje. A continuación, aprendamos cómo se define un glosario. Para crear un glosario de términos, ingresamos a Netocurso. Una vez activado la edición, le damos clic en agregar una nueva actividad se nos despliega esta ventana escogemos glosario y damos clic en agregar tenemos la ventana de configuración en la cual nos da la opción de ingresar un nombre. También tenemos una opción que es escribir la descripción del glosario de términos de nuestro curso. En el WCWIG le damos un estilo a la descripción del curso y, y pulsamos en agregar en la parte inferior de las actividades del curso encontramos nuestro glosario de términos